Bueno, vamos a empezar a, a recordar un poco del amasado, que es algo que es el 50% de nuestra pieza y es algo que, que, como lo hacemos todo el tiempo, lo vamos a ir repitiendo y aprendiendo. Este, cuando saco el pastón vemos que tiene siempre alguna burbuja de aire o el barro puede estar desparejo. Entonces lo primero que hacemos es romper, juntar, romper en otro sentido, dos, tres, cuatro veces, y después sí sobre la mesada, mano derecha apoya, mano izquierda de esta manera, va a presionar hacia adelante y a rodar, vuelvo hacia atrás y repito este movimiento, puedo cambiar el sentido cuando se alarga, pliega hacia atrás, mano derecha siempre arriba, mano izquierda al costado, comprimo y llevo hacia adelante traigo ¿sí? y voy formando un caracol bien apretado la variante de este amasado es con las dos manos al costado ¿sí? empiezo desde arriba, presiono, ruedo, traigo y repito esa punta es la que traigo y apoyo, acá forma una curva más este más suave y este es el movimiento el amasado lo que nos da es un barro parejo bien compacto para poder trabajar tanto en el torno como trabajar a mano y que es fundamental para asegurar el buen resultado y también el proceso de nuestra pieza